Le vamos a dar la bienvenida a Luciana Giotto, investigadora del de Argentina, Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín de USAM, integrante del de grupo de trabajo de Claxo Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia, y coordinadora de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, y miembro del Transnational Institute de TNI, con quien vamos a hablar y nos va a dar algunos datos más con respecto a esta convocatoria. Luciana, bienvenida al InfoClaxo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Gracias Buenas por la invitación tarde. a este espacio. No, gracias a gracias a vos por tenerte, tenerte acá. Digo, y es interesante porque vamos a hablar de la convocatoria, pero sin lugar a dudas, eh, digo, es una convocatoria que posiblemente alguien dice impacto de los tratados de comercio e inversión de América Latina y el Caribe. A los especialistas, sin lugar a dudas, dicen, sí, conecto al instante. Y otros, por ahí no conectan, pero cuando nos empecés a dar algunos datos van a decir, ah, pero está en todo, ah, tiene que ver con esto, ah, tiene que ver con esta línea de, de tal gobierno y con tal línea de tal gobierno. digo Es interesante porque en muchos de estos casos, estos tratados de comercio, a veces eh, ponen eh, casi una presentación oficial eh, por todos los medios de comunicación para tratar de convencernos a todos que es lo mejor del mundo. Y en otros, sutilmente pasan silbando bajito casi para que no llamar la atención. Contanos un poco de qué se trata la convocatoria y si querés después avanzamos un poco con respecto al impacto de este tipo de tratados. Sí, bueno, efectivamente, eh, a primera vista puede ser un, un tema, como vos mencionabas, de especialistas, ¿no? De abogados, de economistas, los tratados de comercio, inversiones, ¿no? Parece un tema súper específico. Sin embargo... Esta convocatoria, la idea que tiene es hacer parte de esta trayectoria, de esta, de esta tradición que tiene Claxo, que es haber generado un espacio justamente para ayudar a vincular de un tema tan que aparece, se nos presenta como tan técnico y académico, por un lado, como son los tratados, con los impactos sociales, económicos sobre las mujeres, sobre la salud, el acceso al agua, la educación, que todos los días vemos que estos tratados tienen, ¿no? Porque ahí tenemos el tema, cómo estudiamos por un lado los tratados, pero esos somos los especialistas, pero por otro lado la gente los vive sus efectos todos los días. Entonces, ¿cómo generamos esta nueva camada de investigadores? Si se fijan, dice, y tratamos de juntar a jóvenes investigadores, jóvenes en un sentido amplio, ¿no? Este, ahí podríamos eh, decirle a Pablo Gomaro que nos venga a explicar bien la definición de joven, pero en realidad es interesante... Él ya nos enseñó... Es... Sí. Ella nos enseñó, Luciana, que juventudes. ¿eh? Así que ya la con juventud. el término juventudes, claro, son diversas. Sí, sí, sí, sí, claro. Es cierto. Es cierto. No, y esto para que, primero, que la gente que le interesa el tema no se asuste. Obviamente no tiene un límite de edad. Lo que nosotros queremos promover es justamente por eso decía en la tradición que ha hecho Claxo, y quiero mencionar el caso para que se sepa por cuál ha sido el rol de Claxo en el estudio de los tratados de comercio e inversión. Allá lejos, en el año 2003, ya casi 20 años, una convocatoria a becas que en ese momento comandaba, este, por decirlo de una manera, el grupo este, vinculado a Jaime Stai, un académico de la Universidad de Puebla, gente que venía de México, y no es casual que sea de México, con una tradición de haber estudiado el NAFTA, ¿no? Ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Ellos ya, los economistas, los, los este, politólogos, eh, gente de las relaciones internacionales, de la, de la economía, de, del derecho claramente del derecho, que son quienes pueden aportarnos mucho, ya se pusieron ahí a estudiar el ALCA, ¿no? el Área de Libre Comercio de las Américas, un proyecto que por suerte no vio el, el, el, la luz al final del túnel, sino que falleció por una cuestión de, de cantidad de tensiones que generó en un contexto obviamente de eh, alta efervescencia social en muchos países de América Latina y también por las tensiones que generaban los grupos económicos nacionales ¿no? ese, ese proyecto Falló, pero Claxo tuvo un rol importante en hacer ese curso de formación, ese llamado becas, un libro. Hay una tradición dentro de, de Claxo de una economía política internacional amplia. Nosotros queremos 20 años después retomar esa tradición y formar esta gente joven que pueda... Tomar el tema, de algún modo, volver a mirar qué pasó después de 25, casi 30 años de tratados de comercio e inversión en América Latina. Entonces, lo que nos interesa más que nada, y vinculado a tu pregunta, Gustavo, es poder acercar a estos jóvenes investigadores y también a gente de organizaciones sociales, porque, ojo que son becas mixtas, estamos convocando a grupos de, de investigación, investigadores por un lado con una trayectoria académica, una licenciatura, una maestría, pero también con gente de organizaciones sociales como para poder meterse en el tema y analizarlo de diferentes perspectivas, de la pregunta de género, por ejemplo los efectos de estos tratados sobre las mujeres, los efectos de estos tratados sobre el medio ambiente, o sea, hoy dos temas claves, ¿no? En el, en el continente, que es el tema, gracias al movimiento feminista, y también al movimiento ambiental, indígena, campesino, que han puesto el tema, eh, por ejemplo, vinculado al extractivismo sobre la agenda de, de, de, de estudio de los académicos, hoy podemos decir, bueno, que es importantísimo analizar estos tratados, estos compromisos, de los países de América Latina y sus efectos, por ejemplo, en estos sectores, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema que deja de ser un tema simplemente técnico este, especia de especialistas y pasa a ser un tema altamente político, que a muchas organizaciones sociales les puede interesar poder ver los efectos de estos tratados en, en sus países. En ese camino, Luciana, y entendiendo, digo... Yo pienso en algunas cosas que, aparte, tuvieron un nivel de difusión importante. digo, El no alca, tan fuerte, 2008 era, si no me equivoco, por ahí, por ahí le estoy pifiando con las fechas, pero digo, con, con el famoso eh, al carajo de este, dicho ahí en el estadio Mar del Plata, 2005. ¿no? 2005, mirá. Este, ¿Sí? Pero con el impacto de, de un fenómeno que, ahí sin lugar a dudas, puso en discusión en la calle. Cómo un tratado podía tener intencionalidades con enmarcar a los países en lógicas comerciales, eh, en cómo iba a funcionar su economía, en qué iba a pasar después con su sociedad, digo, y entiendo que esas discusiones son muy vigentes, más allá de que los tratados salgan o no salgan, digo, ¿Cuál es tu lectura con respecto a los últimos tratados, por ejemplo, de la República Argentina, este, de, de Uruguay? Y entiendo que en el mapa político también de un Chile con un gobierno diferente, ya hay tratados que no convencen de la misma manera que convencían a los sectores más conservadores. ¿Cómo ves ese mapa este, en la actualidad de nuestra América? Bueno, efectivamente, gran parte de los países de América Latina en los últimos 20 años entraron en los tratados eh, tanto sea de comercio, los llamados TLC, tratados de libre comercio, como el firmar una enorme cantidad de tratados de protección de inversión. Eh, y lo interesante, quizás como para poder explicar a la gente de manera simple cómo entender estos tratados, estos tratados cuando se firmaron y se negociaron, algunos en los 90, otros a principios de los 2000, vos mencionabas el caso de Chile, Chile, por ejemplo, firmó su tratado de libre comercio con Estados Unidos durante una, un gobierno este, socialista de Ricardo Lagos en el 2001, ¿no? Entonces. Ya lleva 20 años de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando se negociaron y se firmaron estos tratados, primero en un contexto particular, estamos hablando del contexto del desplome de la Unión Soviética, del consenso de Washington, estamos hablando del, del eh, contexto, del período de los llamados fines, ¿no? El fin de la historia. No se podía protestar, se acababa la clase obrera, se acababan las alternativas. En ese contexto se prometía que estos tratados iban a traer inversiones, Iban a generar transferencia tecnológica, iban a aumentar y mejorar el empleo, iban a permitir la diversificación de exportaciones, ¿no? Era una cantidad de promesas que ustedes pueden mirar los discursos de los presidentes, por ejemplo, en ese momento yo hice ese ejercicio y se encuentran esas promesas, entonces era muy grandilocuente todo lo que supuestamente esos tratados iban a traer, ¿no? iba como la panacea para, para un momento donde está la crisis de la deuda en América Latina, donde no se sabe por dónde salir, recién se vuelve a las democracias en países como Argentina, como Chile en los 90 se está volviendo a la democracia, Uruguay. Entonces tenemos un contexto en el cual esas promesas, bueno, en ese momento era difícil decir que no iba a suceder todo esto con un tratado. Sin embargo, 25, 30 años después tenemos el beneficio del diario del lunes, como decimos, ¿no? Tenemos el beneficio de poder parar la pelota, analizar, eh, generar indicadores, ver efectos, ver impactos concretos en sectores, ver si se modificó el acceso a los medicamentos para las clases populares, el, el acceso a la salud, el acceso al agua potable, cómo fue el proceso de privatización de los servicios y qué efectos tuvo sobre el, el acceso de la gente a esos servicios básicos. Eh, así podemos seguir en una enorme cantidad de casos. Ni hablar cuando miramos estas promesas de diversificación de exportaciones, que en ninguno de los casos se cumplió en ninguno de los países, se cumplió la diversificación de exportaciones, al contrario, este, como dirían muchos de nuestros sociólogos amigos de la ecología política, por ejemplo, eh, lo que ha sucedido en los últimos 30 años es la profundización de la matriz extractivista, ¿no? entonces eso está muy, esa matriz extractiva está muy asociada a la firma de estos tratados de comercio e inversión, porque lo que hicieron estas, estos tratados fue generar candados que cercaron la capacidad de los estados para generar una política pública, progresista, si quieren, alternativa de izquierda, mientras que le daban todos los beneficios para la libre circulación de los capitales a eh, los capitalistas, a las empresas transnacionales, a los exportadores, al agronegocio, a los grupos concentrados económicos en los países de América del Sur. Entonces, el resultado real no fue el esperado en los años 90, no tuvo nada que ver con el cumplimiento de esas promesas, sino lo que sucedió fue la profundización de una matriz colonial, extractivista, una matriz de subdesarrollo, de una instancia totalmente de periferia, y hoy la discusión es, se puede, y esta es la gran pregunta política, ¿no? vinculada a los tratados, ¿se puede hoy generar una situación política diferente mientras existen todos estos tratados? ¿Puede haber hoy pacto ecosocial? ¿Puede haber New Green Deal? ¿Puede haber una transición e -e ecológica en el contexto de los tratados de comercio y de inversión? Bueno, nuestra posición es que no. Entonces, para poder explorar las salidas de estos tratados y entender esos resultados y entender las alternativas reales que tenemos y qué, qué es lo que los estados pueden hacer con esos tratados, algunos países se salieron de los tratados, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, Venezuela se salieron de sus tratados de inversión. Entonces, ese es el contexto que nosotros queremos, en este caso, con esta beca, explorar, llamar a los jóvenes investigadores a que se acerquen al tema, a las organizaciones sociales que trabajan, distintos temas que se acerquen a esta temática, que puedan pensar sus su, eh, particularidades, su lucha concreta cotidiana vinculada a pensar el poder corporativo, a pensar cómo ese poder de las transnacionales aparece en estos tratados y cómo estos tratados cercenan o cercan o frenan cualquier posibilidad de alternativas de construcción de otras sociedades posibles que eh, en ese camino estamos desde una ciencia social progresista y con ganas de pensar eh, en una sociedad más justa, ¿no? Eh, Luciana, en este camino, digo, porque es muy interesante, porque eh, eh, mientras te escucho, eh, empiezo a entender qué tan enraizados están todas estas situaciones, no solo el impacto de la gente, sino pensaba, ¿cómo entendés y cuál es tu análisis eh, de cómo juegan los tratados a nivel geopolítico? Pienso. En un mundo con un conflicto bélico, pienso. Eh, en un Estados Unidos aterrorizado con un ingreso de China, con una nueva ruta de la seda eh, en la región, sí o no. En una Unión Europea eh, estancada, con dificultades propias que no puede mirar en lógica diplomática de otros lados. ¿Qué pasa en nuestra América? ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe con esto? Algunos tratados de Estados Unidos o intentos de Estados Unidos eh, intentan ser un estilo tapón que evite que otros se acerquen en relaciones diplomáticas y comerciales más cercanas? ¿Cómo juega políticamente un tratado en ese sentido? Bueno, es interesante porque el contexto de guerra, voy a entrar por otro lado, el contexto de guerra en general te ha generado el intento de, siempre ha generado el intento de resolver de una manera como urgente, hay que resolver la urgencia de la situación de guerra, entonces todo aquello que políticamente está trabado se puede resolver con una guerra. Uno puede pensar que hay situaciones que hoy la guerra está apurando, la pandemia ha apurado también. La centralidad del comercio, y lo dijo la Organización Mundial de Comercio con claridad, su, su exdirector Roberto Acevedo decía, en el contexto de la pandemia la única manera de salir es con más comercio, ¿no? Y la guerra se va a poder saltear o sortear con más comercio. En ese sentido, la situación de América Latina es bastante compleja. Por ejemplo, eh, un acuerdo que está ahí eh, todavía pendiendo de un hilo es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Entonces, algunos sectores conservadores de, de Europa, como los sectores más, por ejemplo, Jordi Caña, sectores del Partido Popular en España, algunos sectores más conservadores en, en Italia, salieron a decir que la guerra era el momento adecuado para olvidarse de los problemas políticos asociados a Mercosur Unión Europea y ya avanzar en cerrar el acuerdo. ¿no? Que lo, en realidad lo ecológico y, y los incendios en la Amazonía no son tan importantes, o los, eh, los pesticidas que se usan para la producción eh, de, de, de grandes cantidades de soja, por ejemplo, en esta región, o eh, todos los antibióticos que se usan en la carne, no es tan importante. Lo importante es resolver esta situación que la guerra, y bueno, la crisis que se apura en Europa ha generado. En ese sentido, y, y para responder bien directo a tu pregunta, América Latina eh, lo que se ha convertido justamente es en un gran reservorio de estas materias primas vinculadas con las necesidades de, por ejemplo, transición energética de Europa. Y, y el caso de Europa es muy interesante. Hoy está apurando mucho más que Estados Unidos. O sea, es un actor mucho más agresivo en lo comercial y en las negociaciones que Estados Unidos, que uno tiende a pensar siempre en el, en el imperialismo yanqui, ¿no? El, tenemos esa tendencia y, sin embargo, no es Estados Unidos, tiene otros modos Estados Unidos, pero en términos de lo que es negociaciones comerciales y apretar a través de comercio, se ve con la Unión Europea. Y la Unión Europea, Fijémonos la, la, la paradoja, ¿no? La Unión Europea tiene que avanzar en su transición energética, tiene que avanzar en su descarbonización, en cumplir con sus objetivos del Acuerdo de París, con su propia sociedad civil en Europa que presiona por un cambio en la matriz energética, para eso necesita, por ejemplo, litio, el litio está acá, el litio, extraen un poco de litio en algunos sectores de Europa, pero el gran reservorio de litio es aquí, el gran reservorio de materias primas para la transición energética, están los países de América del Sur, de África y de Asia también, por supuesto. Entonces, la Unión Europea lo que hace es apretar las clavijas de sus acuerdos comerciales e incorpora en los acuerdos comerciales capítulos que no tienen que ver con comercio en realidad. Son claramente capítulos con interés geopolítico, que es hacerse, ¿sí? tener acceso a estos recursos naturales a través de un acuerdo de comercio que aparece como un tema de comercio técnico económico y sin embargo son claramente políticos porque lo que intentan hacer es garantizarse que los países, por ejemplo, Chile, en una, en una renegociación de ese acuerdo comercial que han desarrollado en los últimos tres años, Chile garantice que le va a vender el litio a un precio de mercado a la Unión Europea. Entonces ahí tenemos ¿no? la, la mezcla entre ese proceso técnico-legal, y el proceso político que tiene que ver, en este caso, la Unión Europea, entrampada en la lucha geopolítica entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, prestarle atención a los tratados de libre comercio también es observar cómo se está cumpliendo esa dinámica de, entre los poderes este, hegemónicos y qué rol cumple América Latina dentro de esa, esa puja de poderes hegemónicos y en el mercado qué tiene para ofrecer al mercado global, ¿no? O sea, es un tema... Por eso lo de los tratados nos abre muchas puertas para discutir muchas eh, situaciones que exceden a la, a la economía y al derecho y que entran más bien en áreas mucho más amplias de la economía política internacional, de las relaciones internacionales y en dinámicas de, de análisis político internacional. Eh, Luciana, en, en, en este camino tan complejo, digo ya claramente, digo base a todo lo que nos dijiste y cómo fuiste conceptualizando cada una de, la, de las cuestiones, sin lugar a duda, el impacto es bien concreto en la vida cotidiana de todos nosotros, digo, desde el valor que puede tener un producto cuando uno va al supermercado a comprar algo, pero que se fabrica en el país o que no se fabrica en el país, digo, hasta cualquier otra cosa. Y entonces, ahí la pregunta es, eh, en un mundo en el cual, por lo menos en algunos sectores del neoliberalismo, las lógicas económicas van como fagocitándose el discurso social, y vemos economistas que explican casi todo, ¿no? Vienen a explicarnos este, cómo se resuelve la inflación, pero también hasta cómo se resuelve cualquier otro problema. Supuestamente tienen explicaciones para todo. Desde tu experiencia y de una visión, eh, digo, llamémoslo más progresista, digo, pero planteándoles de otro lugar, ¿cómo se puede poner en juego la participación social para que sectores muy diversos, pienso en diversos sectores, no sé, eh, de las comunidades, eh, eh, de las comunidades indígenas, desde los sectores de algunas minorías puedan participar en estos debates, entendiendo que después el impacto es súper personal este, y a nivel social. Eh, ¿Tenés alguna, al, alguna idea de, alguna, de algún lugar donde haya funcionado una participación social? Digo, me refiero más allá de las protestas, que, que eso han estado en muchos lugares muy fuertes y han sido muy efectivas en muchos casos. Sabes que Desgraciadamente mi respuesta a tu pregunta es que no, no hay. No hay. En América Latina no hay. La Unión Europea, por ejemplo, sí tiene mecanismos obligatorios de participación, <coughs> perdón, o de diálogo con la sociedad civil, dada la presión de la sociedad civil europea. Entonces la Comisión Europea tiene que consultar. Pero en América Latina, un ejemplo te voy a dar para que veas lo atrasados que estamos en América Latina. En Argentina hace tres años, antes de la pandemia, se intentó, pasar un proyecto de ley en el Senado, o si sea, había un proyecto de ley en el Senado, para que, mira lo básico de esto, cada vez que el Poder Ejecutivo, es decir, la Cancillería que negocia un tratado de libre comercio, mande un proyecto, o sea, ya un, un tratado cerrado al Senado, que entra por el Senado la política exterior en Argentina, este tipo de tratados, tenga que enviar sí o sí sus estudios de impacto. O sea, estamos viendo lo básico de esto. O sea, el Senado, que es parte del Congreso que tiene que decidir sobre un tratado de libre comercio, le pide y le dice a la Cancillería, te exijo que cuando me mandes un tratado, me mandes los estudios de impacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está mostrando? ese ah, eh, spoiler alert, no salió ese proyecto de ley, no es ley en Argentina. En toda América Latina tenemos ese mismo atraso. No, tenemos, no, no hay ningún mecanismo institucional por el cual se pueda pedir eh, rendir, rendición de cuentas a los estados por parte de este tipo de, primero, el proceso de negociaciones, y una vez que está cerrado el acuerdo, poder tener acceso a ver, por ejemplo, estudios de impacto. Es tan opaco, es una diplomacia, una diplomacia tan oscura que se genera en torno a la negociación de, de los tratados, que la sociedad civil no tiene acceso, y eso es un problema gigante. Un solo caso conozco de un país que realmente ha intentado, la sociedad civil de Perú intentó activar las cláusulas con la Unión Europea, justamente antes mencionábamos la Unión Europea, Intentaron eh, accionar, mover esas cláusulas de participación social, la cláusula democrática dentro de los tratados, decir, bueno, nuestro gobierno no está respetando, en ese momento, esto fue hace como unos 5 o 6 años, no estaba respetando este gobierno eh, los derechos laborales los derechos medioambientales. Y la Unión Europea les dijo, los apoyamos, qué bien el caso que están llevando ustedes, pero de ninguna manera vamos a frenar el acuerdo, por este tipo de, de denuncias que están haciendo ustedes, lo cual nos muestra que en realidad todo lo que tiene que ver con, la, con el, el discurso sobre derechos humanos que trae la Unión Europea, sobre eh, acceso al, al empleo, es todo en realidad un discurso completamente vacío, y lo único que realmente importa de un acuerdo son las cláusulas de comercio, las cláusulas que permiten la libre operación de las empresas, en este caso europeas, que tienen acceso de manera directa a los Servicios en América Latina, las compras públicas, eh, a los laboratorios que pueden acceder a los planes de salud y con eso este, vender medicamentos de manera casi monopólica a los Estados. Esa es la lógica de un tratado de libre comercio. En realidad, otro ejemplo y breve para mostrar lo, lo, lo que ha sido esta dinámica: ninguno de los acuerdos, de los tratados de libre comercio ni los acuerdos este, de inversiones han respetado el convenio 169 de la OIT que da obligatoriedad de consulta a los pueblos originarios que van a ser afectados en sus territorios. O sea, lo cual nos muestra el doble discurso de los gobiernos cuando negocian estos acuerdos, que por un lado a la OIT van y dicen que son parte de estos convenios, y por otra parte, cuando tienen que ponerlos en aplicación, nada corre de todo lo que tiene que ver con esto, sino que lo único que corre es el interés empresario. Entonces, esa es una de las lógicas del libre comercio. Desgraciadamente, las organizaciones sociales van a tener que seguir peleando, para poder tener un lugar, ser escuchados y seguir exigiendo los estudios de impacto y auditorías de todos los tratados de libre comercio en América Latina, para mostrar cuáles han sido los impactos eh, efectivos de estos tratados, y para eso estamos convocando estas becas que ayuden en el camino de ir en ese, en ese camino de conocimiento, de, en ese camino de esclarecer, en ese camino de mostrar las cosas que ya se perciben las organizaciones sociales, que se perciben esos efectos ambientales sobre las mujeres, sobre el medio ambiente en general, sobre, sobre la salud, sobre el acceso al agua. Tenemos que mostrarlo, necesitamos construir los datos para mostrar esta realidad y salir a discutir con los sectores eh, de derecha que sostienen todavía que este es el único camino posible de inserción internacional. Luciana, clarísimo, ¿eh? este, te agradezco mucho porque es súper, súper claro y aparte me parece que cuando uno baja... A, a, al terreno de, de poder llevar a la vida cotidiana es, es muy fuerte porque es mucho más fácil para, para todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, este, que, que por ahí no, no, no andamos investigando cada detalle, pero entender estas dinámicas en donde a veces me da la sensación que nos llega más eh, el marketing, porque imagino que hay mucho marketing, <ríe> mucho presupuesto para el marketing de, de cómo presentar algunos de estos acuerdos que, bueno, que mucho daño le hacen a la discusión más sincera y, y concreta. Así que la invitación de vuelta, Luciana, a, a esta convocatoria está abierta hasta qué día. No sé si tenés el dato ahí, no te quiero tirar un penal es ahí. El 12 de septiembre. 12 de septiembre, perfecto. 12 de septiembre, entonces, en claxo.org pueden encontrar toda la información, todos los datos necesarios para poder avanzar. Pero, Luciana, mil gracias por ayudarnos ahí a, a reflexionar y, sobre todo, entender la las dimensiones de esto que a veces ni siquiera están expresadas concretamente en, en, en buenos argumentos de unos textos que, que, bueno, están más lavados, pero que hay intencionalidades muy fuertes por detrás. Gracias por el encuentro. Gracias a ustedes. Hasta pronto.